Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de un gamo nivel 5, que al final resultó ser un troll al que estuve persiguiendo bastante rato. Y antes de comenzar, quiero hacer una pequeña rectificación. El supuesto reto que me eh, lanzaron para cazar con el arma del 223, eh, realmente fue una equivocación mía por leer mal. Dicho esto, a César lo que es de César, y sin más preámbulo, comenzamos. Estamos en la reserva de Alemania de Kitzfelden, Vamos a mirar por los prismáticos, Vamos avanzando agachados para ver si encontramos algún animal. Que esta zona es buena de, de gamos y corzos. Vamos andandito despacio para no hacer mucho ruido. Escuchamos una llamada de un de un zorro. Y por arriba están volando los gansos del Canadá. Vemos, hay movimiento. Mira, tenemos un nivel 5. Un nivel 5 que sale corriendo. Nos ha visto, se ha asustado, así que vamos a vamos a perseguirlo, vamos a correr un poquito a ver si podemos alcanzarlo. No, se ha metido la traspesura, así que vamos a ir andando a perseguir sus huellas y a ver si podemos podemos abatirlo. Eh, voy a seguir las huellas para que veáis cómo, cómo se persigue un animal sin correr, porque no hay que correr. Al principio he corrido por si tenía posibilidad de hacer un lance. Pero como ya ha corrido mucho, simplemente vamos a ir andando, buscando sus huellas. Y cuando lo, lo localicemos y lo tengamos al tiro, pues vamos a intentar abatirlo. Era, como habéis visto, un gamo nivel 5. Y vamos a ver si lo localizamos. No, no lo vemos. Pues seguimos seguimos anotando vamos a coger los prismáticos. A ver si lo podemos localizar mira, aquí no podemos pasar por estas piedras vamos a dar la vuelta por aquí escuchamos por arriba a nuestros lo, los gansos luego iremos a, a cazar gansos pero ahora vamos a centrarnos en el amo siguiendo sus huellas estamos Ahí escuchamos un, otra llamada de advertencia de otro animal mira aquí lo vemos entre la espesura pero no tenemos no tenemos tiro Así que nos toca más que ir andando despacio con paciencia Porque el animal llegará un momento que se tendrá que parar O se tendrá que acabar un poquito Si hubiéramos ido corriendo detrás de él Pues el animal seguiría corriendo Yo aquí en esta reserva de Alemania El único animal que se puede correr detrás de él Es el, el bisonte europeo Pero en los cérvidos no, no lo recomiendo Ni tampoco en el, en el jabalí Porque empiezan a correr, a correr, a correr Y al final lo, lo, lo perderíamos Vemos que sigue trotando, vamos a mirar por si lo viéramos, no lo vemos, pues nosotros tranquilos, seguimos andando, vamos a intentar localizarlo, como tenemos su, sus huellas aquí, vamos a ver, sigue trotando, la huella nos dice que va trotando, pero nosotros vamos a seguir mirando por los prismáticos, a ver si se hubiera parado, o iría más calmado. Vemos que las huellas van aquí detrás de estos arbustos, a lo largo de, la, de las pequeñas rocas que tenemos aquí a la, a la izquierda. Vemos aquí las heces, nos dice que son justo ahora y seguimos andando despacio porque tarde o temprano lo, lo vamos a, a localizar. Sigue trotando el animal y nosotros andando esta espesura es difícil localizarlo pero bueno, no perdemos la, la esperanza vamos a ver llegamos a la carretera que igual podemos tener mejor visión vamos a mirar a ver si lo viéramos, mira por allí va andando, se nos ha metido entre el bosque así que no, no vamos a correr vamos a preparar el rifle nada, bueno Voy a coger otra vez los, los prismáticos, a ver si lo veo. Vemos que el animal se ha calmado un poco, ya no trota, sino que ya va, ya va andando. Intentaremos llegar a aquella zona boscosa y lo y localizamos a hacer el lance. Seguimos mirando, no vemos nada. Vemos la huella por donde ha ido nuestro animal, vamos a ver qué nos indica ahora, a ver la marcha que tiene, sigue trotando en esta zona de aquí, o sea que llegando allí al, al bosquecillo es cuando se ha puesto a andar. Continuamos andando hasta llegar a, a la linde del bosque, vemos aquí que tiene unas heces que no las vamos a mirar, puesto que... Estamos buscando sus huellas. Ya sabemos que nos va a decir que ha sido justamente ahora. Aquí encontramos más huellas. Nos dice que sigue trotando el animal. Escuchamos ahí enfrente un corzo. Que seguramente sea una llamada de advertencia o de apareamiento. Vamos a ver. Seguimos avanzando despacito el aire no nos preocupa mucho puesto que nos viene de cara entonces no nos va a oler simplemente nos puede oír y no queremos que, que nos oiga vamos a ver, sigue trotando nuestro animal y a ver si lo, si lo localizamos cuando lleguemos al bosque porque seguramente se haya puesto a andar porque se piensa que está más, más seguro mira, ya está andando entonces ya se piensa que está seguro mira, ya lo tenemos que se ha parado está alerta Vamos a coger el 3006. Apuntamos y disparamos. Le hemos impactado en el pulmón. Y ahora sí vamos a correr. Vamos a, a recoger nuestro gamo nivel 5. Venga, perrete. Búscamelo. A ver la puntuación que nos. Que nos arroja. Ya sale perrete ahí como, como una bala vemos el impacto de la sangre, es un impacto en el órgano vital y vemos aquí a nuestro animal abatido y vamos a ver la puntuación que, que nos arroja vaya un troll un oro 225,70 y, y para que nos dé diamantes deberían ser 251,70 es una lástima, no obstante yo veo un animal precioso lo voy a disecar simplemente porque me ha gustado mucho el lance, que he tenido que, que perseguirlo y al final he conseguido abatirlo. Os voy a poner el mapa donde ha sido cazado y luego me iré a, a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.